hola chicas y chicos bienvenidos sean todos de nuevo a rincón de roxy hoy les voy a traer una nueva propuesta miren qué belleza se hace sumamente rápido este es el arete sol miren qué chulo es también montado sobre un aro como le expliqué, le he explicado anteriormente sobre, esos, sobre los aros cuando vamos a trabajar sobre los aros podemos hacerles miles de cosas podemos usar aros pequeñitos, medianos, grandes y podemos hacer miles de cosas y todas las técnicas son, son repetitivas todos los pasos son repetidos entonces bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras chicas, hola a todas las chicas de la comunidad, un beso y un abrazo muy fuerte para ustedes sigan nuestras redes, sigan nuestra, nuestro rincón de Rosy y los materiales que vamos a utilizar van a ser muy, muy muy pocos materiales que vamos a utilizar para hacer esta belleza este arete sí, llamado sol bueno yo le puse sol miren qué lindo, no pesan absolutamente nada si quieren le pueden poner un topo en vez de una, una de una base a presión yo le puse una base a presión porque me gusta más usarla así entonces los materiales que vamos a utilizar para elaborar este arete el arete sol Vamos a utilizar mozasilla de, de la número 8. Esa es la mozasilla que vamos a utilizar. Vamos a utilizar mozasillas número 11 y cristales número 4 del color de su preferencia. Recuerden, siempre trabajar con los colores de su preferencia. Vamos a usar este aro. Miren qué pequeñito es. Tiene aproximadamente 13 milímetros. Miren en laminado, vamos a utilizar la aguja e hilo. También vamos a utilizar el, el, el pegamento y Es Es para, para empezar, vamos a hacer primero esta primera parte. Yo aquí no le voy a dar la cantidad la cantidad exacta de hilo, porque vamos a utilizar varios, o sea, vamos a utilizar muchas veces hilo porque se va bastante hilo trabajar con este, porque también tenemos que hacer esta parte también esta parte de la técnica en ladrillo también la vamos a hacer por separado entonces lo primero que vamos a hacer vamos a insertar una, una hiela de hilo en nuestra aguja para empezar a hacer esta parte entonces ya yo tengo mi hilo insertado siempre le he dicho entramos el hilo sobre en el, el aro y vamos a hacer un nudito bien apretadito Okay. La primera parte, otro nudito, siempre apretando bien para que nuestro hilo no se nos mueva y no trabajo y el trabajo quede perfecto. Aquí lo vamos a dejar. Ahí apreté y lo vamos a dejar ahí hasta hasta que coloquemos nuestras dos primeras mozasillas del número 8. Entonces vamos a tomar nuestras dos primeras mozasillas de la número 8. Vamos a hacer esto. Vamos a pasar porque vamos a trabajar no dentro del aro, vamos a trabajar fuera del aro. Así pasamos las primeras mozas. Estoy haciendo todo lo posible para que para que ustedes lo puedan ver, ya que en esta en esa técnica se usan mucho las manos. Ahora, estoy aquí, medio donde sale mi hilo. Yo me voy a pasar otra vez aquí para asegurar, para asegurar mis dos mozasillas que acabo de poner. ¿ven? Paso otra vez por el lado. Y voy a subir hacia, voy a subir a la mozasilla. Voy a entrar dentro de la mozasilla. ¿Ven? Dentro de la moza y aquí voy a alar, alar así, haciendo un poco de presión. Entonces, ahora ese exceso de hilo que, este, que tenemos ahí, si sí lo vamos a cortar, pero me voy a asegurar primero de poner mi otra moza silla. Ahora, nuestra siguiente secuencia es tomar una moza pasarla que quede arriba del aro. y pasar por dentro de la mozacita jalamos y aseguramos ¿listo? ¿ven? qué fácil entonces yo voy a cortar con mi tijera mi seso de hilo ese ching lo que podemos hacer es quemarlo con la encendedora aquí seguimos hablando para que ella quede firme y este paso este paso miren como ustedes pueden verlo ¿no? este paso que está aquí miren lo vamos a repetir dos veces dos veces vamos a repetirlo como se hacía el número 8 entonces vamos a tomar otra moza silla y vamos a seguir haciendo lo mismo apretando, siempre apretando estos pasos todos se repiten Ahora yo voy a adelantar un poco el paso y nos vemos aquí cuando ya haya estado poniendo todas las mozasillas. Bien chicas, como ustedes pueden ver, miren, ya adelanté un poco el paso. Aquí solamente me cuesta colocar una sola mozasilla. miren, ¿ven? Una sola, por el espacio, miren, podemos calcular por el espacio que me, quede, que me sobra. ¿Lo pueden ver? Entonces vamos a colocar la última mozasilla que no hace falta colocamos la última moza silla subimos por ella hacemos esto miren la última moza silla que coloca, acabamos de colocar entonces vamos a ver, miren, entramos en esta en la que tenemos de frente para cerrarla, ¿sí? entramos por ella otra vez, así reforzamos entramos otra vez y nos vamos a dirigir a la que está de, de lado, de este lado Ven, ¿sí? a la que está en ese lado, entramos en esa, entonces alamos nuestro oído. Y apretamos. Recuerden, aquí voy a hacer un pequeño remate. Miren, por el hilo. Aquí vamos a trabajar sobre el hilo. Yo voy a hacer un pequeño remate aquí porque siempre me gusta asegurar mi trabajo. Por si hay que debaratar en una parte que no se debarate el trabajo por completo. ¿Ven? ¿Cómo está? Listo. ¿Ven? Esta es nuestra primera parte. La segunda parte va a ser otra vez hacer otra línea de mozasilla número 8 y vamos a trabajar sobre nuestro hilo que acabamos de poner que acabamos de terminar miren ustedes ven ese hilo que está ahí ese, miren de aquí sale nuestro hilo ven donde sale nuestro hilo justamente aquí aquí vamos a pasar con dos mozasillas, la pueden ver dos mozasillas. Acomodando siempre nuestras mozasillas, dándole pequeños toquecitos con nuestras uñas, con nuestros dedos. La acomodamos y subimos a la mozasilla. ¿Ven? Si gustan pueden hacer la mozasilla número 11 también. También lo pueden hacer entero en cristal. Miren, ahora nuestra secuencia, la otra, la otra secuencia es lo mismo. ¿Ven? otra sencilla pasamos con nuestro hilo y así mismo vamos a hacer con los cristales entonces ahora yo voy a adelantar hasta tenerla toda por completo hasta aquí bien chicas miren aquí ya he adelantado un poco me cuesta solamente me falta solamente colocar la última sencilla y vamos a hacer lo mismo todos los pasos se repiten desde el principio hasta el final que terminemos pasamos por esa como les dije anteriormente sí, y subimos en, y subimos en la que está aquí y vamos a hacer un pequeño remate como siempre le dije para si tenemos que para llegar a dar tra nuestro trabajo este no hay que atarlo por completo entonces ahora vamos a trabajar con los cristales con los cristales 4 también si gustan pueden ponerle cristales número 2 o número 3 también y vamos a hacer la misma, lo mismo paso en vez de entrar en esta primera como son cristales son mucho más grandes miren aquí tomamos los cristales me disculpo porque no, no estaba bien no se ve en la cámara miren tomamos los cristales en vez de entrar en esta en esta que le estaba diciendo aquí vamos a entrar en esta Ven. Ven. vamos a entrar en esta y hacemos esto subimos al cristal apretamos un poquito señalar mucho para que nuestro hilo no se Rasgue y se rompa. Ahora, en esta que está aquí, en esta continuidad que está aquí, entonces sí vamos a entrar en nuestro próximo cristal. Siempre recuerde, empezamos con dos, terminamos en uno. Vamos a hacerlo otra vez para que lo puedan ver. Nuestro próximo cristal que vamos a colocar va a ser en este aquí. ¿Ven? y subimos, alamos lo hacemos de nuevo ¿Ven? es muy fácil, esta técnica es muy fácil y muy divertida de hacer ahora yo voy a adelantar el paso y esta vuelta la vamos a hacer, la vamos a repetir dos veces dos veces, miren, la vamos a repetir dos veces, ¿ven cómo está? dos veces la vamos a repetir miren chicas yo acabo de, de colocar mi último cristal y es como le, como le dije desde el principio hasta el final estoy colocando mi último cristal aquí entonces yo voy a subir el cristal y voy a hacer lo mismo que hice anteriormente con la moza para cerrar ¿Sí? subo el cristal me llevo a este que está aquí de lado me voy a dirigir a este otra vez y así lo que hago es que lo refuerzo un poquito me paso a este y apretamos para que eso quede para que quede, quede firme verdad aquí hacemos lo mismo damos un pequeño remate sí, listo entonces ahora seguimos con la misma secuencia colocando dos cristales tomando nuestra secuencia dos cristales en vez de trabajar en este que nos queda aquí de frente trabajamos en esta parte que nos queda al lado y vamos a hacer lo mismo y esto lo vamos a repetir otra vez este es repetido también este es como le dije al principio un arete muy fácil de hacer y muy divertido porque todas las técnicas se repiten también pueden hacer muchísimas variaciones con esos modelos con esos modelos de arete en periodo de circular pueden cambiar en vez de cristales pueden cambiar en vez de mozasilla número 8 perdón pueden trabajar con mozasilla 11 pueden hacerlo multicolor pueden trabajar solamente con cristales entero entero la red en cristal que quedaría muy lindo también lo que pueden hacer es hacer una variación ponerle cristales pequeñitos abajo o sea para empezar Vamos a ser creativas, por favor. Chicas, ya saben, suscríbanse a la, pa a la página, regálenme un like. Bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras al canal. Y seguimos con poniéndonos sus cristales. Yo voy a adelantar un poco para entonces comenzar a trabajar con las mozasillas, sillas bien chicas miren yo adelanté ya estoy trabajando con las mozasillas número número 8 ya coloqué mi, mi última dos líneas de cristales número número 4 estoy colocando la línea de, de las mozasillas número 8 vamos a ver por dónde ustedes siguen si me han seguido el paso 11. Siempre recuerden, comenzamos con dos y seguimos con una. Entonces, aquí vamos, síganme. Nos vemos aquí cuando estemos terminando de dar la última vuelta. Así, bien, chicas, miren aquí estoy terminando de colocar la última moza que no hace falta para terminar de dar la vuelta con la moza silla, ya que hemos puesto la última vuelta de cristales número 4 ¿ven? entonces ahora yo me voy a dirigir a esa moza silla. como les comenté al principio estos pasos son repetidos todos desde que empezamos hasta que terminamos la única parte donde varía es aquí cuando vamos a colocar la última esta última moza sillas, ¿ven? vamos a poner esas últimas mozas. volvemos y hacemos los, lo mismo voy a hacer esto para reforzar mi trabajo y hago un pequeño remate hago un pequeño remate aquí nos vamos a apretar ahora vamos a ponerlo aquí y ahora nuestro patrón va a variar un poco un poquito solamente un poquito chicas recuerden yo lo estoy haciendo con este hilo pero ustedes pueden usar el hilo de su preferencia simplemente estoy usando este para que ustedes puedan ver y pu puedan ver por dónde pasa el hilo como queda y todas esas cosas miren este yo lo hice un poquito más despacio apreté muy bien para que los hilos no se vean yo estoy trabajando con este hilo actualmente pero si gustan pueden trabajar también con este hilo con el hilo nylon recuerden que siempre se lo he dicho trabajen con el hilo de su preferencia con el que más le guste trabajar y con ustedes se sientan mucho más cómoda trabajando entonces ahora lo que vamos a hacer nuestra secuencia va a cambiar Vamos a tomar una musacilla 8, una 11 y una 8. Esa va a ser nuestra secuencia. Y nos vamos a colocar, miren, volvemos y vamos a trabajar con nuestro hilo, sobre nuestro hilo. Vamos a hacer esto. ¿Ven? como queda? Entonces. Nos pasamos por la moza número 8, tomamos nuestro hilo, así apretamos y ahora nuestra secuencia será una moza 11 y una 8 ¿Sí? y vamos a trabajar sobre nuestro hilo. De esta forma. Otra vez. Unamos a estilla 11. Una 8. Pasamos por nuestro hilo. Subimos a la 11. A la 8, perdón. Este paso se llama embroidery. Aquí. Este paso que estamos haciendo entonces otra 11 y una 8 ahora esto lo vamos a hacer todo el círculo completo hasta terminar y ponerlo aquí entonces yo voy a adelantar un poco voy a adelantar y nos vamos a ver aquí cuando tengamos que poner la última moza porque todavía nos falta hacer esta técnica de ladrillo que es la que complementa nuestro arete sol en chicas miren ya estoy casi terminando de colocar las últimas sillas y desde de terminar de cerrar el aire seguimos trabajando colocando las mozasillas recuerden chicas este es el momento eh, ya que estamos en casita muchas y, la, y, y qué pena que la que no esté también que trate de cuidarse eh, como estamos todos en esta situación por el bienestar del país y por el bienestar también de la, nuestra familia si no tienen que salir de casa no salgan por favor no salgan miren chicas aquí yo, te, yo terminé de colocar mi última silla de la número 8 entonces para cerrar aquí ven de donde sale nuestro hilo yo voy a tomar una silla de la número 11. Miren. Voy a tomar una mucasilla de la número 11. Y voy a hacer esto. Me voy a pasar por la número 8 que tengo de frente, que tengo de lado o de frente. Me voy a pasar en la que está abajo. Y voy a hacer eso y voy a apretar. Miren. ¿Ven? Ahí cerré. Me paso en la que está debajo, ven así, hacia arriba siempre, como le dije, siempre apretando para que su trabajo le quede firme y le quede bonito, miren, ven, este es un, un poco flojo porque no lo apreté miren, aquí yo voy a hacer un pequeño remate, otra vez ahora yo me voy a dirigir hacia otra voy a bajar otra vez aquí les estoy enseñando cómo reforzarlo subo en la otra siguiente hago otro pequeño nudito y ese exceso de hilo lo vamos a cortar ¿verdad? ¿Sí? así apretamos y cortamos y quemamos también ahora ya que nuestra base de nuestro arete sol ya está hecho, ahora vamos a hacer esta parte que es la técnica del ladrillo como ustedes pueden verlo. Miren. recuerden el tip de la resina cuando terminen de hacer eso le pueden colocar resina perfectamente eh, recuerden que el tip de la resina está en mis, en mis videos un día ¿qué tal si yo le hago un videito como ustedes pueden buscar los videos le voy a hacer un videito corto, cómo buscar los videos, cómo entrar a la, a, la, a la comunidad y cómo poner los videos más despacio. Porque algunas personas me han escrito que lo hago muy rápido y que no lo pueden ver. Yo le voy a enseñar a hacer todo eso. Claro que sí, se lo voy a enseñar. Entonces ahora vamos a hacer esta parte. Para hacer esto vamos a tomar un cristal o una perla. Ustedes pueden tener cristal o perla del número 6, yo voy a tomar, aquí yo tengo una hierda de hilo, una hierda de hilo no va a dar y es suficiente, miren, yo voy a tomar un cristal número 6, le voy a dar dos vueltas o tres, simplemente es para asegurar mis las sillas, así. Así, listo. Ahora voy a tomar en mi mozasilla, voy a tomar 26 mozasillas. 26 mozasillas del número 11. Aquí tenemos 10. Que es más y tenemos 26 mozasillas Aquí están, la voy a dejar aquí para que la puedan contar. Dame un momentito. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí? 26 mozasillas Le así, la llevamos hasta abajo y, y vamos a hacer nuestra primera, esta es la técnica de ladrillo y lo que yo voy a hacer se la voy a llevar hasta abajo y voy a tomar una silla. vamos a ponerla aquí, para que ustedes puedan ver lo que yo, sea, lo que yo voy a hacer vamos a echar esto para acá y vamos a acomodarlo para que ustedes puedan ver lo que yo voy a hacer. Esto es, vamos a subir un poquito aquí. Esto también es prácticamente una técnica para principiante. Y lo que yo voy a hacer es, no, no se ven, así, miren. Aquí están las 26 musas. Yo, yo tengo una musasilla en la mano, una y voy a entrarme por esta ven así dejando una de por medio siempre vamos a dejar una de por medio tomando una musacilla y dejando una de por medio entonces y este es el resultado de la primera musacilla que hemos colocado Queda en forma como de un lacito, así que queda ¿Ven? ahora nuestra segunda, nuestra otra sencilla vamos a tomar otra sencilla y nos vamos a colocar dejando esa y entrando en esta, así. Vamos a hacer en forma de una, de una como en forma de una, de una pequeña escalera, no lo voy a hablar ahora. Lo vamos a hablar al final. Tomo otra musa silla, dejando una de por medio, dejando esa, okay. salimos en esa, dejamos esta y entramos en la siguiente, así. Okay, seguimos lo tengo aquí en la mano para que ustedes lo puedan ver entonces sale nuestro hilo sale de esa moza verdad dejamos esta de por medio y entramos en esa simplemente colocando el dedo para que ya te puedan sostener ven cómo queda que queda queda una en el medio y quedan dos a los lados ¿Ven? entonces volvemos y hacemos lo mismo mi hilo sale de aquí dejo esa de por medio y me entro en esta así y halo un poquito después al final apretamos volvemos y repetimos y repetimos hasta llegar aquí abajo hasta llegar aquí hasta este extremo entonces vamos yo lo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí bien chicas miren ya estoy terminando para colocar mi última musasilla que me hace falta miren así queda al principio miren cómo queda queda como un poquito no queda muy o sea queda como medio rarito entonces, miren, yo lo que estoy haciendo aquí es: aquí floje dos. Bueno, yo lo hago así, de mi manera. Yo floje esto aquí, aunque dejé el. Miren, yo le hice tres vueltas, yo floje dos y me quedé con una sola. ¿Por qué? Porque ustedes verán lo que yo voy a hacer ahora. Miren, aquí estamos, de aquí sale mi hilo, miren, ya estoy terminando, de aquí sale mi hilo mi musasía que dejó de por medio y mi hacia donde voy a entrar Denme un momentito que se enredó se enredó la y voy a la ya que saqué la pinza del hilo entonces a mí me gusta siempre hacerle un pequeño nudito miren el hilo se puede correr yo le hago siempre un pequeño rematito aquí así hay personas que lo hacen de otra manera a mí me gusta hacerlo así reforzarlo ahí le hago simplemente dos nuditos siempre aunque deje la aunque deje esto o aunque deje el esto colgando y después se lo quito pero siempre me gusta siempre me gusta tener eh, hacerle como dos pequeños nuditos ahí bueno entonces vamos a seguir ahora nuestro siguiente paso será ya que tengo un ruedo de hilo vamos a quitar el zoom miren lo acomodamos un poco ya que lo hemos apretado y que no se nos vaya a aflojar siempre apretamos porque eso tiene que quedar apretado esa técnica ladrilla ahora vamos a tomar una musacilla de la número 11 recuerden estamos trabajando con la 11 miren miren dónde sale nuestro hilo ese es nuestro hilo este es nuestro sobrante ese es nuestro hilo principal entonces pasamos por una musacilla y vamos a rellenar entrando poniendo colocando una musacilla por cada espacio tomamos otra mozasilla 11 y vamos a poner una mozasilla por cada espacio esta es la técnica de ladrillo esta es, esta es una de las técnicas también que podemos hacerles miles podemos hacer miles de cosas con ella esa técnica también es, repeti, es repetida o sea los pasos son repetidos todos lo que, lo que, lo que hacemos con ella y de ahí es que salen las pulseras. Eh, salen muchísimas cintas. Les voy a mostrar este pequeño anillo que yo hice hace unos días. Déjenme mostrar solo. En esta técnica de ladrillo. Ven aquí donde está. ¿Ven? Miren. Yo hice este pequeño anillo, miren qué lindo, en técnica de ladrillo entonces seguimos Aquí. y esto vamos Adelantarlo, simplemente le estoy enseñando. Ese viene siendo nuestro segundo paso. ¿Ven? Listo, salí. Entonces, ahora yo simplemente lo voy a. Miren, salí. Ahora, no lo voy a voltear, lo iba a voltear, pero voy a decir después pues, se van a confundir. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es tomar otra musacilla y me devuelvo. Por la musa que puse, que coloqué Pero si yo hago esto, me facilita de yo agarrar mi hilo, que mi musa quede debajo y que yo vuelva y entre. Y mi trabajo me queda firme. Eso es lo que pasa cuando nosotros le damos vuelta y quizás y quizás las espectadoras se pierdan porque dice le dimos vuelta. Pero es simplemente cuestión cuestión de práctica, que ustedes también lo practique porque estos pasos son repetidos, todos seguimos rellenando, colocando una mosacilla por cada espacio hasta que completemos aquí le voy a enseñar porque yo voy a adelantar un poco Miren. recuerden trabajar un poco despacio para que su hilo no se no se enrede este video le guste y que, y que puedan aprender varias técnicas de él porque de una técnica podemos sacarles sacar provecho sacar provecho y hacer dos y tres técnicas a la misma vez ven lo que les estaba contando estoy cerrando el hilo que se engancha aquí okay. ven miren entonces si ustedes se fijan miren aquí en esta parte yo les voy a enseñar esta parte mira tienen siete una, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Entonces, tiene siete mozasillas: una, 2 3 4 5 6 y 7 ven donde tiene siete mosasillas para que ustedes se puedan guiar entonces yo lo que voy a hacer es que voy a adelantar un poco hasta llegar a tener seis del seis en la parte debajo y seis en la parte en la parte de arriba entonces, vamos a seguir. Yo voy a adelantar. Espero que ustedes sigan conmigo para que ustedes vean el resultado de este, de este hermoso arete sol. Bien, chicas, miren. Aquí yo adelanté un poco siguiendo lo mismo paso. Si ustedes pueden contar, miren, aquí yo tengo seis mozasillas en la parte superior. ¿Pueden verlo? Seis mozasillas y en la parte inferior debajo aquí tenemos seis entonces vamos a poner la última que es en la parte de arriba para llegar a 7 y seguir los pasos y los pasos se repiten todos desde el principio hasta el final esta es la famosa técnica ladrillo o tiene otro nombre, pero yo me enseñaron así técnica ladrillo y vamos a seguir. Esa es la técnica, como le dije, que pueden de ella pueden aprender muchísimas de muchas voy a hacer muchísimas piezas más aparte de que aparte de esa entonces aquí tenemos seis verdad pero aquí ya si pueden ver ya tenemos siete miren aquí tenemos 7 aquí vamos a 6 debajo aquí tenemos siete arriba entonces ya vamos a colocar la última número 7 si oyen a mis hijos, a Juni y a Brian, están aquí de vacaciones, por favor. Así que discúlpenlo. Seguimos. Si ¿Se oyen ese murmullo por ahí, ellos están aquí en casa. Y seguimos a terminar entonces aquí como ya tenemos 7 en la parte de arriba y tenemos 7 en la parte inferior en la parte de abajo solamente estamos rellenando espacio así hacemos esto y hacemos esto y terminamos ven terminamos de hacer esta hermosa técnica en la técnica de la ellos espero que le hayan prestado atención y que la puedan realizar entonces ahora yo voy a hacer un pequeño remate aquí miren dentro de su mismo hilo hacemos un pequeño remate despacio verdad para que nuestro hilo no se enrede entonces pasamos, pasamos a la mocecilla, salimos otra vez y rematamos otra vez. Eso es para asegurarlo. Pasamos otra vez a la mocecilla por dentro de la mocecilla y salimos a la otra y volvemos y hacemos otro pequeño nudito. Aquí cortamos y quemamos también. Si gustan también pueden dejar el hilo y cuando vayamos a colocar esta parte así de esta forma le hacemos pequeñas puntadas. Yo lo que hice fue pegarla, entonces ahora yo voy a cortar ese exceso de hilo que tengo ahí. Así lo vamos a doblar para que él se tende a estar durito, a estar firme, ¿verdad? para que él me, de un poquito, me me deje manejarlo un poco mejor yo lo voy a doblar desde ahora ahora voy a coger voy a tomar mi seis 6000 le voy a poner en cada extremo un buen poco de ese extremo hasta el otro extremo un buen poco de 6000 lo pongo aquí y vamos a tapar nuestro i6 6000 y voy a hacer esto me voy a colocar entre el cristal las mozasillas y vamos a hacer esto miren miren lo que yo estoy haciendo que ni llegue que no llegue aquí aquí abajo para que no me tape la mozasillas número 8 verdad pero que se quede entre los cristales y un poquito de mozasilla así y aprieto y a esto lo vamos a dejar reposar recuerden lo que le he dicho de Lazy Smith si lo dejamos reposar tranquilamente él hace su función si lo dejamos tra trabajar tranquilamente él pega maravillosamente la Smith, así que lo dejamos tranquilito ahí alrededor de 72 o alrededor de 24 o 13 o 5 o 6 horas lo dejamos ahí tranquilito que se quede ahí si gustan también pueden pueden hacer lo que le estaba diciendo con la aguja darle unas pequeñas puntadas también para que él se quede se quede eh, para que tenga mayor también firmeza pero yo lo que hice fue ahora que lo pegué y lo vamos a dejar ahí y este es el resultado bueno también si gustan pueden ponerle esta base esta base laminada pueden ponerle esta también, si gustan, pueden ponerle de estas bases también. Si gustan, pueden ponerle esta base laminada. Estoy buscando un topo. Topo, ¿dónde está? Vamos a buscar un topo. Si gustan, pueden ponerle un topo, como esto. Pueden ponerle un topo, si gustan, también. Todo depende de lo que ustedes le quieran poner o una base de esta todo depende lo que ustedes le quieran agregar yo le voy a dejar ahí y le voy a poner esto aquí arriba okay. queda hermoso de verdad que sí queda muy bonito vamos a esperar que seque yo le voy a colocar esto ahí arriba para que haga un poquito de presión Chicas, nos vemos pronto hasta otra entrega de Mildol de Rosy. Y espero que este le ayude este video. Espero que les sirva de mucho. Eh, recuerden que esas técnicas todas se repiten, todas son repetidas, repetidas todas que una, una técnica lleva a la otra. Así y vamos a dejar que seque ahí. Hasta aquí, otra entrega más de Rincón de Rossi. Un beso a todas, gracias a todas por seguirme, gracias a todas por el apoyo. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal y nos vemos pronto, bye.